Me robaron todo en mi casa, radio, DVD, le, eh, abanico, sábana, cama, los platos, la cuchara, todo, todo me lo robaba hoy y campanú. ¿Y dónde usted En Salvador en, en Vista y Valle. No, yo estaba en el hospital interno, estaba interno. Pues yo soy un hombre enfermo que te me dio una trombosis. Y fue, porque ellos son más, ellos son más. Por ahí está preso solo aquí. ¿Y ¿Usted no se puede a alguien, no sospecha de alguien. Ay, ah, Dios está preso y campano. Fue ahí. usted Sí, el, el pueblo entero dice que fue ahí. ¿Cómo acaba ahora usted se dio cuenta de eso? No, los vecinos a mí me dijeron que eran como las dos y media de la noche que ahí fue a robar. Vino aquí a hacer la denuncia? Sí, yo puse la denuncia confesor Bautista Alecachimo ¿Qué usted, que yo espero que me busquen lo mío que yo no quiero a nadie preso yo quiero que me busquen lo mío que me den todo lo mío